¿De verdad sientes al diablo dentro? Sí, padre, lo siento dentro de mí. He hecho cosas terribles. Vete tranquilo si quieres yo aquí Pincharse la solución fácil. Utiliza la fe en Jesucristo. No es, es por el otro lado. Venga, venga. Sí, papá. Por aquí no, por allá. ¡Ey, bonito! ¡Que te cambie la gafa por un paladito! ¡A la izquierda no, a la derecha! ¡Ay, por Dios, por Dios! ¡No hay que hablar, no hay que hablar! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Tenemos luces a batería! ¡A batería! Boni, ¡Ya llegó la pescadera! Hola Richelieu, habíamos reservado el bidón de gasolina, ¿verdad? Ah, no, no, no, eso no funciona así, te lo he pedido yo, con dos caliqueños de regalo. Eh, ¡Esos caliqueños son del Bajo de Albert! Sí, y yo fui su mejor clienta. Mire, estos collares son de oro de ley, a ver si le hacen juego. Mira, el oro ya no sirve para nada, pero mira, mira esta bolsa de pescado fresco. ¡Eso es morraya! Eso es pescado fresco de playa. Si no os apetecería probar un pate de fuego de zombie libre de toda infección, un gusto para parar. No, no, no, Tengo no, no, más no, no, no, no, no. A mí me gusta la gasolina. Este reloj es de mi abuelo. Todavía funciona. Mira un juice fresque para tu bonito! ¿eh? Mira. Espera. ¿Qué me vas a dar por esto? Oh, no te Antídoto. Papá, ¿qué haces? Yo no necesito el antídoto. Tú ya lo tienes. ¡Arreando! Muchas gracias, muchas gracias. Ah, y me llevo el Juan, que yo soy de Morrofino. La claro. porri ver desaparecido. Mona, desaparecida. Y de los niños entre muertos, ¿eh? Uf. Está Cristian, Jonathan y Martí. A Moisés lo está tratando la doctora Fuster. Está vivo, pero todo apunta a que está infectado. A ver, tú, tú estuviste allí, hija mía. ¿Tú, ¿Qué es lo que pasó? Guti y yo fuimos a, a bloquear una ventana. Pero... pero le mordieron y, y... se transformó enseguida. Y no sé si es que era todo un caos. Los niños gritaban... Madre, a por la la mujer, madre, madre, yo qué sé. Qué sé? Lo siento muchísimo, de verdad, os pido disculpas a todos. Se me fue completamente la cabeza. Sé que no es excusa, pero me sentó fatal el antídoto. No recuerdo nada. Si el tipo no sirve para defendernos, no sé por qué mantenemos un infectado entre nosotros. No necesita la doctora Fuster para investigar. No, porque cuando llegó sí que limpió el caos, sí que fue de... Sí, vida. sí, es verdad, ¿eh? Yo, yo estuve con él salvando los el niños. Tema, el tema es que él no puede controlar los efectos del antídoto. Tenemos que dejarlo para eh, el tipo. Yo profesional... Puede eh, llegar cualquiera. Bueno, cualquiera, tampoco. Silencio. Silencio. La doctora Fuster tiene algo que decir. Hola. Vengo a deciros dos cosas. La primera es que Moisés está mejor de la herida, pero está infectado. Habrá que inyectarle antídoto Dios a diario. Es Intentaré rebajarle la. la santa, dosis. Se la tenemos que dedicar a los niños. Ya es semana Eso santa. luego, por favor. La segunda cosa es que no podemos culpar a Germán de lo que pasó la noche de su vigilancia. El antídoto que tomó tenía demasiado psicotrópico y es normal que perdiera la cabeza. En parte, es culpa mía. Bueno, no pasa nada, mujer. Después de la comida, vendrá flor y os cambiará el antídoto por una dosis más rebajada. Recordad que tenéis que llevar uno cada uno para las emergencias. Los yo y Germán llevaréis dos. A mí podéis darme el fuerte porque normal no. no me sube eh, perdona, eh, el jefe usted. Bueno, me presento. Yo soy Robert. Estoy aquí con vosotros a tope. Colaborando, cooperando, a tope. Pero yo no tengo antídoto. Vale, ahora te dará flor uno. Fantástico. Eh, doctora, me parece que su trabajo es magnífico, me parece impresionante y yo quiero colaborar ayudándole a usted, yendo al laboratorio... ¿Qué te ¿Que cual se vuelve a estar al laboratorio o qué? No, no, pero yo no voy al laboratorio para conseguir chutes gratis. Tú ya ¿Se estás tú, ¿A que te rebentes? Eh, eh, eh, allá, paz, allá, paz. A ver, un poquito de asertividad en la asamblea no viene mal, ¿vale? Tú, tú ¿Vale? Perdona, perdona, pero yo tengo mucha experiencia ya en asambleas y en proyectos colaborativos. ¿En una asamblea fuera, eh? se viene me a tiempo? ¿Eh? ¿No me te lo expliques lo que es una asamblea? ¿Sí no a, a... usar la biodiversidad tú, como arma. ¿Eh? ¿Tienes que a todos los hosties de entrega? El... Vente a comer ahora conmigo y hablamos, ¿vale? ¿no? Tú sé que estaré estupenda y no esa olla que llevas ahí dentro, joder. Venga, va, hoy está buena el cabañas. ¿Eso lleva carne o qué? No, no, la carne es para los zombies. No, ah, para los zombies. Sí, camarada, héroe. Ánimo, todo el mundo sabe que ya eres inocente. No, sí, si yo de ánimo estoy de puta madre. Ah, bien. Lo único preocupante es que las muertes cada vez me afectan menos. ¿Cómo que nos volvemos todos un poquito insensibles con este caos, no te parece? Eh, que sepas que tienes un amigo aquí, ¿eh? Para lo que quieras, si ah, hace falta para ir a por el antídoto al laboratorio... ¿Sabes lo que te quiero decir? Te falta. Perfecto. Sí, eh, y. comer? ¡Eh, chumma! Tú eres chumma, ¿no? Chuma, Chuma. Oye, ¿tú, tú puedes ir al laboratorio también, ¿no? Te dejan ir. Pero, a ver, ¿a ti qué te pasa con el laboratorio? ¿Qué te pasa? No, el laboratorio es importante para la lucha. Eh, yo colaboro horizontalmente. Eh, el antídoto es autogestión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, primero, cambiamos el antídoto. Claro. Yo tengo dos. ¿no? Vaya, pues, dos más. Vale. Es este no te da problema que más lo eh, Yo también necesito uno, ¿no? Que sí, continúa. claro. Todos los mismos de resistencia tienen uno. Pero utiliza solo si estás acorralado. ¿eh? Es sí, sí, sí. una última opción. Sí. Oye, eh, si necesitas ayuda para ir a por el antídoto, para ir al laboratorio, sí, sí. lo vale. cambiamos. Venga chumba, creo que te cambie el antídoto. Yo te lo cambiaré, eh. No, no me lo has cambiado primo. Sí, sí, sí. Pero ¿qué os pierdes sin por suerte? ¿Veis a poner en peligro a todos con vuestra superchería cristiana? ¿No Somos sé no, muchos los que sí ponen salir en la Semana Santa. Y, A ver, si cogemos las carreteras secundarias que van por Albacete, allí hay menos población y por lo tanto hay menos zombies. Y nada de tiempo estamos los banderis. Que no, que cogemos por la autopista. Yo me he jantado de matar hippies vivos en la guerra. ¿Me va a dar miedo ahora los hippies muertos? Muchacho, pero qué prisa tienen, señores. Ya no podemos esperar aquí en el Cabañal. Hay una resistencia de puta madre, se pilla una hierba del carajo... Y se pilla de todo. ¿No está sonando las armas. No con postilla, ¿no? Me cago en su puta madre.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 Ma todos queremos tu amistad, no importa. Ma, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. El barrio de limpiará, dum limpiarás No dum a a mi campeón No te dejes llevar por el terror Chusma, tú nunca nos defraudarás Chusma, <tose> Smile the... Pues no estás infectado, tu corazón late con normalidad. Ah, pues guay. Oye, pero ¿se puede saber qué estáis haciendo vosotros aquí? ¡No, que le está curando! Pero tú no tendrías que estar en el laboratorio, ¿eh? No, no, no, no quiero que me pinchen, no, no. No quiero no. que me pinchen, venga, no, rapidito, no! no favor, ¡No quiero no, que me pinchen, no! ¡No quiero que me pinchen! ¡No! Solo estábamos jugando. Eva, de verdad, ¿eh? No pasa nada, tranquila, no pasa nada, pero... Es que Moisés está muy malito. Te puede contagiar, ¿sabes? Moisés, pues no está malito, le acabo de curar. Eva, ¿no será la doctora Alicia Fuster la que tiene que curar a Moisés? ¿Eh? Anda, vete a jugar con los niños. Oye, y si tienes algún problema con Moisés, se lo dices a Carla. Y si no está Carla, vienes corriendo a mí, ¿vale? Vale. Ves. ser la solución fácil. Utiliza la fe en Jesucristo. Jesucristo. yo tengo diablo de otro padre. Si tienes fe, pronto ocurrirá algo que va a cambiar a todo. Yo no sé esto, ¿De verdad sientes al diablo dentro? Sí, Si, padre, lo siento. Dame fuerza. Dame fuerza. Piensa que todo no estoy tu ¿Qué haces aquí? Tranquilo, tranquilo, tete. Solo quería un poco de agua, que estoy seco. Y un cigarrito de horrible. No está bien. Pero rapidito. Necesito soledad para acabar este experimento. Hostia, ¿tú eres el Chimo vaya. ¿Tú eres el pavo ese? bibba bibba bibba la fiesta. Pe, pe, pe, pe. Esa canción no es mía, esa es de Paco Pil. Y si la sigues cantando, vas a acabar como Arturito. Hostia, qué es? hardcore, qué coño es eso. Él me está ayudando en mi último tema. Un temazo que salvará al mundo. ¿Está viva? Estoy haciendo un análisis espectral para aplicar la proporción áurea al ritmo y a la frecuencia de sonido. Hola. Y de esta búsqueda, no solamente he conseguido un hit cojonudo, nocturnos, mueven sus venenas, están esperando la reacción en cadena y fluye por tus melenas. voy a controlar a estos hijos de la reacción en cadena se van a meter, I'm <sighs> oh, sorry.